Adrián López, un médico que se formó en la Universidad de Valladolid, nos cuenta cómo una costumbre americana se ha ido introduciendo en España. Son las llamadas fiestas del sarampión o fiestas de la varicela. Vaya por delante nuestra recomendación. Vacuna tus defensas, porque ya lo sabes, vacúnate, vacúnalos. Hola, soy Adrián López Alba, estudiante de la Facultad de Medicina de Valladolid y el tema que voy a tratar son las fiestas antivacunales debido a su reciente inicio en España. Para explicar qué son, me voy a apoyar en un vídeo de los Simpsons. Y encima mi mujer no me deja entrar porque el bebé tiene varicela. ¿De verdad? ¿Te importa que lleve a mis hijos para que los contagie? Así nuestras familias estarán contagiaditas. ¿Y por qué quieres hacer eso? Tú no eres un mal padre. Todo lo contrario, vecidito. La varicela solo se puede contraer una vez. Y el mejor momento es en la infancia. O sea, ¿qué quieres que Maggie contagie a tus hijos? Pues claro. Es más, hay padres que celebran la fiesta de la varicela para que otros niños puedan contagiarse sin esforzarse. Bienvenidos a nuestra fiesta de la varicela. Ahora os tomaréis un ponche. Maggie se está bañando en el cuenco. Señoras y señores, con ustedes nuestra amiga de las vejigas, el bebé del acné, Maggie. Como hemos podido comprobar, las fiestas antivacunales ocurren cuando un niño se contagia de una enfermedad y otros padres llevan a sus hijos para que jueguen con él. En consecuencia, lo que se espera es que el primer niño infectado contagie a los demás y así se inmunicen y no deban volver a pasar la enfermedad. Estas fiestas son muy populares en Estados Unidos, pero en España se están comenzando a implantar. Para explicarlas voy a tratar un caso concreto, las fiestas del sarampión. Paralela a su implantación, en España se ha producido un incremento de los casos de sarampión, desde, como podemos ver, en 2009 33 casos hasta el repunte más alto en 2011 con 2.634 casos. La pregunta es, para obtener una inmunización es mejor pasar la infección de forma natural o la vacunación. Para responder a esta pregunta, voy a analizar tanto las ventajas como inconvenientes de la vacuna y de la infección. En lo que respecta a la vacuna, la principal ventaja es que se logra la inmunización, la obtención de defensas sin sufrir la enfermedad. En cuanto a los inconvenientes, prácticamente no hay ninguno. La probabilidad de que revierta en enfermedad es ínfima y generalmente no produce efectos secundarios, aunque excepcionalmente podría producir algunos leves, como sarpullido o fiebre. Analicemos ahora el sarampión. En lo que respecta a la principal ventaja de estas fiestas es que se adquieren defensas, se produce una inmunización. En cuanto a los inconvenientes, es que se produce la infección, así como todas sus consecuencias. De esta forma, el sarampión es un virus que se transmite por vía aérea y causa tos y complicaciones en dicha vía. Asimismo, causará fiebre y rinitis, la afectación de las fosas nasales. También conjuntivitis, afecta a la conjuntiva de los ojos, y exantema, la afectación de la piel que todos conocemos del sarampión pero además afectará al sistema linfático, lo que va a producir una bajada de las defensas y, en consecuencia, incrementa las probabilidades de sufrir otras enfermedades. Tanto es así que los enfermos por sarampión tienen un 6% de probabilidades de sufrir neumonía, un 7% de sufrir alteraciones oculares y en los oídos y un 8% de sufrir diarrea. Pero el sarampión también afecta al sistema nervioso e incluso puede conducir a la muerte, debido a dos enfermedades que surgen como complicaciones del sarampión, la encefalitis y la panencefalitis esclerosante subaguda. Para resumir todos estos datos, se podría decir que de todas las personas que adquieren el sarampión, un 11,5% va a sufrir alguna complicación y un 1 por 1000 morirá como consecuencia del sarampión o sus complicaciones. Pero el riesgo con las fiestas del sarampión aumenta, puesto que cada infectado se va a convertir en un nuevo vector de la enfermedad que se va a distribuir por el entorno, lo que va a producir un aumento exponencial de los casos. De esta forma, las comunidades en las que más casos de sarampión se presentan, siendo la comunidad valenciana la que despunta en estos datos, son casualmente aquellas que tienen más fiestas del sarampión como hemos podido comprobar a lo largo de toda esta presentación, la vacunación está diseñada para ser lo más efectiva posible y si apenas efectos secundarios, mientras que al sufrir la infección se sufren todos los síntomas así como las consecuencias derivadas de estas, incluso pudiendo llegar a ser la muerte. En conclusión, con las fiestas antivacunales yo no me la juego.